¡Hola, hola! Yo soy Valeria Noveroli y ¿qué crees? Que te tengo una super noticia. Los angelitos te quieren dar un mensaje para estas próximas 72 horas aries. Así que te invito a que te suscribas al canal, a que le des like si es que te gusta el mensaje y resuenas con ello. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Es un mensaje cortito, un mensaje... Eh, directamente canalizado para que veamos qué es lo que está sucediendo con tu energía en estas próximas 72 horas respecto al tema del amor a las almas gemelas, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que te están diciendo. Aquí te sale la tarjeta del, o bueno, del eh, el movimiento. Entonces, vamos a ver, los angelitos te dicen, lo voy a leer específicamente de cómo viene el tarot, el oráculo de sabiduría, y vamos a ver qué es lo que quieren decirte. Te encuentras en un momento de avance positivo, Aries. Es el momento de conseguir un impulso positivo tras haber salido de un periodo de limitaciones. Te encuentras en una etapa llena de nuevas aventuras y de descubrimientos. ¡Wow! Puedes sentirte obligado obligada a realizar un viaje, a cambiar de peinado o a mudarte de casa o de trabajo. Acuérdate que son estas próximas 72 horas empezando desde ahorita. Mira esta energía espectacular. Ahorita te la enseño. Cómo está subiendo la flama de tu vela roja. Tienes tu vela roja del amor y tu vela morada de transformación. wow ¡Qué emoción! Sea lo que sea, Aries, no puedes permanecer por más tiempo donde te encuentras ahora. Mira, mira, mira, mira. Te sientes impulsado, impulsada a seguir avanzando. Independientemente de cuál sea tu búsqueda, verás que tus sueños toman forma y las puertas que hasta ahora estaban cerradas, comienzan a abrirse como por arte de magia. Está es espectacular, déjame enseñarte. Mientras estoy mostrándote esto de los ángeles, empiezan a saltar. Está altísima, altísima la energía de tu, de tu vela roja. Y empiezo a hablar y saltan, salta, salta. Eso significa que vi unos super comienzos. Entonces, las puertas que hasta ahora estaban cerradas comienzan a abrirse como por arte de magia. El movimiento también es un estado mental. Fíjate, fíjate cómo empiezan a moverse. La niebla se disipa y ahora ya sabes cuáles son las medidas que debes tomar. No es el momento, Aries, de sentir miedo. Déjate llevar y avanza. Muy bien, aquí están todos tus corazoncitos del amor. El amor en tu vida, no solamente en el tema de pareja, que sí, pero viene un nuevo amor, vienen sorpresas, vienen nuevas puertas, inicias a partir de hoy una nueva etapa. ¡Felicidades!